Soy toda una máquina, ahora vamos a grabarte y STJ. Perfecto, entonces ¿cómo comienzo mi presentación? Solo di lo que se te venga a la cabeza. Ok. Buenas tardes, soy STJ. Me gustan las matemáticas, sobre todo cálculo integral, simplemente unos problemas que te hacen pensar incluso en tu existencia. Quiero solucionar una integral, ¿me dejas...? Jamás, IQ no es capaz de procesar toda la información para solucionar este problema. Capacites a un shock anafiláctico si al menos tocas esta hoja de papel. No creo que pase nada. ¡Oh! Tengo todo el conocimiento en mis ovarios. Les dije que sí va a pasar pues algo, pero no me escuchaste. Vaya, las fallas técnicas en este estudio siempre existen. Mejor sigo yo con mi presentación. Ignorando todo lo que me tocó ver en este momento, les quiero hablar sobre mi enorme gusto por las matemáticas, cada tema más completo e interesante. Números y números de problemas que te hacen desarrollar un pensamiento consistente y lógico para solucionar cosas de la vida con muchísima facilidad. No saben lo mucho que amo eso. Estudiar en un espacio cómodo y sin otras personas cerca, es lo más satisfactorio que te puedes imaginar. Yo sé que tú Fistur, Has puesto cámaras en casa, uno de los lugares que damos con constancia. Me da mucho miedo Te felicito por haber descubierto mi secreto. Pero. Quiero no estudiar tranquilo por tu culpa. Responde si no, El juego y las consecuencias acabó? por tus No preguntes más sobre esto. Por favor, arregla S.T.J. y no preguntes más. Ya sabes mucho. A ver, según yo va así, también cambié su voz a español nativo para que suene más humano y se entiendan sus palabras. Gracias S.T.P. me hiciste un favor enorme. Solo tenemos que encenderlo y ya va a trabajar con normalidad. ¿Qué pasó? No creo que sea nada importante, no recuerdo nada desde el 14 de junio de 1967. Recuerdo que en ese entonces, había conocido a alguien que me hizo sentir muy feliz. Sus palabras eran muy bellas y era alguien muy hermoso. Lástima que hubo un cargado que se llevó a la única persona que pude amar y de ahí. Moví algo entre mis entrañas, me dolía mucho, comencé a ver esta cita y se apagó. ¿Cómo es que pasé 55 años sin ella? Camarógrafo, ¿me puedo retirar? Puedes retirarte, ya dijiste mucho. Fue un gusto grabar contigo. Adiós.